Entonces, continuamos con Gustavo. Muchas gracias. Adela. Ok, eh, qué bueno que hayamos podido superar estos inconvenientes técnicos. Pero, bueno, ya podríamos entrar a, en materia, por decir, de alguna manera. Eh, quería mostrarles cómo es básicamente el trabajo de fotografía. O la, la forma más sí, conveniente para, para poder trabajar con las con las, poder capturar las fotografías para, para una edición estándar que nos permita eh, mejorar nuestras nuestras imágenes este es un, una fotografía esta es una fotografía que tomamos en condiciones naturales muy similares a las de cualquier persona quiero indicarles también exactamente cómo hicimos un montaje de, de dichas imágenes para, para poder eh, fotografiar los productos que tenemos. Si pueden darse cuenta, es simplemente una cartulina que está eh, puesta en, en una curvatura muy sutil para poder eh, generar un sinfín. Eh, detrás simplemente encontramos una, una, cualquier elemento rígido que nos pueda sostener la cartulina. Si podemos mirar, la luz eh, entra por un costado, por el, por el costado derecho de nuestros monitores. Y tenemos otra cartulina blanca que es la que nos refleja un poco el brillo para poder rellenar eh, las, las sombras que no queremos tener, eh, elementos que oscurecen nuestro producto y que no, eh, que no nos permite resaltar detalles importantes de la textura o del color. Eh, que generalmente nuestras artesanías tienen. Bueno, una vez tenemos todo el montaje y tenemos la iluminación que queremos, procedemos a hacer la captura de la fotografía. Entonces volvemos a buscar eh, nuestras fotografías en este link que dice abrir. Okay. Buscamos la ruta donde se encuentren nuestras imágenes, en este caso yo las tengo en la memoria, eh, y lo tengo en una carpeta que se llama mochilas, muy conveniente el nombre. <risa> ok. Una vez tenemos nuestra, nuestra fotografía, entramos a evaluar básicamente cuáles son los, los detalles de color de nuestra imagen. Si nos damos cuenta, todos, todas estas zonas de la cartulina blanca. Tienen un, una cierta tendencia al color azul, un poco al color verde, lo cual quiere decir que nuestra fotografía fue fotografiada en una condición eh, de un día nublado, un día lluvioso, cuando los días son muy grises, son, eh, están, tienen mucha penumbra. Nuestras fotografías eh, toman ese tipo de, de matiz eh, sobre el color blanco y si nos damos cuenta, por más colorida que sea nuestra, nuestra mochila o el producto que se esté fotografiando, también va a perder un poco de su brillo y se vuelve una fotografía un tanto triste. Entonces, es importante, después de evaluar esos detalles, eh, mirar cómo podríamos mejorar la calidad de la imagen. Esta fotografía es hecha con un celular, con un smartphone cualquiera, podría ser un iPhone o un, un celular celular. Eh, Android, así que no es necesario tener una cámara profesional de última generación para realizar unas fotografías, lo que importa en estos casos es desarrollar nuestra sensibilidad a la composición y, si, y en este caso para compartir en redes sociales es muy sencillo trabajar con un fondo blanco o con un fondo negro. Bueno, una vez tenemos este tipo de, de fotografía lo primero que entramos a hacer es un recorte de la imagen. Tenemos en, nuestra, en, nuestro, en nuestro menú principal de, de la página FOTOR, este icono que representado por un lápiz, contiene la mayoría de las herramientas básicas que vamos a trabajar en el, momento, en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es entrar a esta pestaña que dice recortar, y tenemos... Una, una, unos números acá que son eh, básicamente el tamaño eh, de la fotografía que nosotros tenemos o de la que queremos eh, realizar así que vamos a, a poner nuestro inicio del recorte de la fotografía donde queremos de izquierda y derecha para procurar trabajarla en un cuadrado perfecto, que es básicamente la el formato más conocido que se trabaja en plataformas como, en aplicaciones como Instagram o Facebook. Entonces, ya vemos que tenemos un tamaño de 2146 píxeles. Podríamos darle ese mismo, eh, 2014, perdón, píxeles. Entonces, podremos trabajar con esa misma, con esa misma dimensión para los dos extremos, tanto el horizontal como el vertical. Eh, es importante saber que este lado izquierdo es el que en fotor domina el, la redimensión de las imágenes, por eso si lo ponemos en este punto y damos acá nuestra... Nuestra dimensión, el programa va a empezar a trabajar desde la línea izquierda, desde el line, eh, para hacer el recorte de la imagen. Por ende, tenemos que tratar de calcular dónde vamos a poner esta parte de la fotografía, que el, la línea izquierda es la que comienza a contar la dimensión. ¿okay? Entonces, nos vamos a hacer un poco más cerca de la mochila y vamos a redimensionar nuestra imagen a 2014 píxeles. Entonces nos damos cuenta que desde el inicio de la mochila hacia el extremo de la fotografía, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, son un poco simil son similares. Esto es importante tener en cuenta para las composiciones cuadradas de nuestras fotografías volvemos a trabajar la dimensión ahora sí tenemos una, una distancia paralela entre los lados izquierdo y derecho de, de nuestra imagen entonces reafirmamos estas dimensiones presionando el, el botón de aplicar en, en nuestro menú principal y cerramos nuestro panel de recortar entonces tenemos una imagen del tamaño que nosotros queríamos. Ahora bien, si nos damos cuenta, por aquí abajo ah, tenemos un zoom para poder revisar nuestra fotografía y, y mirar qué, calidad, qué cantidad de textura o qué cantidad de, de elementos queremos entrar a rescatar en nuestra edición fotográfica entonces vamos a empezar a trabajar con este panel de aquí que se llama básico que vemos aquí las opciones de brillo, contraste, saturación, nitidez más abajo tenemos el tono de la fotografía que nos puede trabajar la exposición los puntos de luz y las sombras y abajo tenemos la parte de color el cual Contiene la temperatura y el tinte. Entonces vamos a entrar a empezar con esta parte de la edición fotográfica. Lo primero es mejorar la temperatura. Como ya hablamos inicialmente, nuestro color blanco tiene un matiz muy azulado. Muy virado al azul y muy virado a los verdes. Así que vamos a empezar a trabajar primero con la temperatura. Moviendo nuestro, nuestro mouse de izquierda a derecha, miramos cómo la, tem la temperatura de la fotografía va cambiando. Si lo llevamos a un extremo izquierdo, vemos que la fotografía se torna un poco más azul. Si lo llevamos al extremo derecho, se convierte en un tono amarillo. Si nuestra, nuestra fotografía inicial siempre va a tener la temperatura en cero y nuestro caso particular va a ser un fondo azul, entonces vamos a tratar de aumentar el, el valor de la temperatura para tratar de neutralizar ese color azul yo creo que en este caso de la fotografía que tenemos 20 puntos sería suficiente para, para mejorar la temperatura miramos la diferencia entre 0 y 20 y tal vez un 30 me parece que es una, una temperatura adecuada para este caso Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con el tinte. El tinte también es otro, otro color al cual nuestra imagen inicial estaba virado. Si lo llevamos a los extremos, nos damos cuenta que toma un tinte tanto verde o, o rosado. Entonces, en este caso, vamos a reducirlo hacia el lado izquierdo para tratar de dejar blanco nuestro fondo como hacer una, una, un color homogéneo Entonces le vamos a restar en nuestro tinte en esta ocasión a un negativo de 8 de de puntos nos damos cuenta que nuestro color de fondo ya está mejorando así que ahora nos vamos a básico en nuestro panel principal nos vamos a, a básico y vamos a subir un poco el brillo de nuestra imagen a resaltar más nuestro producto. Como pueden ustedes darse cuenta, si aumentamos nuestro brillo a 25 puntos, nuestra fotografía de fondo empieza a emparejar la textura. Eso permite que nuestro producto empiece a, a tomar el protagonismo necesario. Una vez... Tenemos cuadrado el brillo, la temperatura y la nitidez. Procedemos a buscar la saturación de color. ¿Qué significa la saturación de color? En este caso en particular, vamos a trabajar, vemos que nuestro producto tiene colores muy vivos, colores muy fuertes, el verde, los naranjas y los rojos. Una paleta de color muy interesante. Y queremos que estos se resalten para que nuestro producto tenga mayor vida, y mayor protagonismo, y una vez esté en las redes sociales, llame la atención para que nuestros, nuestros seguidores eh, compartan dicho producto o se enamoren del mismo, y de esta forma poderlo comercializar. Entonces, la saturación trata de mejorar ese color, de los colores más llamativos de la fotografía. En este caso, si subimos nuestra, nuestro puntero a 10 puntos, nos damos cuenta que los colores empiezan a tomar mucha vivacidad, mucha nitidez. Entonces, dejamos nuestra saturación en 16 puntos y lo comparamos otra vez con 0. Quiero que se den cuenta qué pasa en 0 y qué pasa en 16 o en 20 puntos. Se dan cuenta nuestro color tomó muchísima fuerza. Bien, una vez decidimos cuáles son los valores que queremos trabajar, nos acercamos desde esta, desde esta parte eh, del zoom para poder mirar nuestro producto. Y regresamos al panel básico donde encontramos eh, nuestros valores de nitidez. La nitidez es... Eh, la habilidad de este software para rescatar la textura de nuestros productos. Como las fotografías con celular no son las fotografías más profesionales del mundo, todavía tienen mucho, mucho por mejorar la, los lentes de fotografía de los smartphones, eh, entonces se van a perder detalles como la textura. A través de esta herramienta nosotros podemos rescatar un poco la, los colores o la textura de nuestro producto. En este caso se lo podemos subir bastante para que pudiéramos trabajar. Y mirar que alcanzamos en estos detalles a recuperar información importante en nuestra fotografía. Lo dejamos en 120 puntos y me parece que es suficiente para, para poder apreciar dicha textura y lo comparamos con cero para que veamos que otra vez se vuelve una imagen un poco difusa que originalmente como originalmente era. así que subimos nuestra nitidez a 120 puntos y alcanzamos a recuperar un poco de detalles porque en ocasiones nuestros seguidores quieren ver un poco más de nuestra fotografía y prefieren guardarla o ampliarla o que se yo, las posibilidades son infinitas. Entonces, bien, ya nos alejamos lo suficiente para apreciar en general nuestra fotografía. De acuerdo, entonces, ya tenemos el recorte de nuestra imagen en un cuadrado perfecto, ¿cierto? Miramos aquí la, la cantidad de píxeles en la parte inferior. La cantidad de píxeles que son... que dictan el tamaño de nuestra imagen. Vamos a hablar, bueno, ¿qué es un píxel? Pues un píxel es la unidad de medida de los, eh, de los monitores o de cualquier pantalla digital que se compone de millones de de puntos que, tienen, que contienen información de color. Eh, si ponemos todos estos puntos, uno junto a otro, hasta que lleguemos a, a tener 2,014 puntos que conforman nuestra imagen. Algunos eran blancos, otros eran grises, otros eran solamente verdes. Si nos damos cuenta, en cada uno de estos secciones, si nos acercamos lo suficiente a una imagen, pues, logramos apreciar cómo se compone de, de diversos cuadros pequeños, y esos cuadros se llaman píxeles. Ok, Entonces, nuestra fotografía está compuesta por 2,014 píxeles, tanto a lo largo como 2,014 píxeles a lo ancho. Y normalmente, en ocasiones, queremos subir nuestras fotografías a, a alguna plataforma y en esa plataforma nos piden una medida muy específica. Puede ser 800 píxeles, puede ser 1,024 píxeles. Hay que leer muy atentamente la la unidad que nos solicita. Así que una vez tenemos guardada esta imagen con los cambios que nosotros queremos, eh, procedemos a guardarla para poderla conservar con esas, eh, con esas cualidades hacia <coughs> en nuestro ordenador para que no se pierda la textura y no se pierda información importante. Así que la guardamos, le damos algún nombre en particular la guardamos para tener un backup, o sea, una copia de seguridad de esta imagen. Eh, siempre, siempre son básicas las versiones de, de nuestros smartphones, de nuestro, de nuestro trabajo, eh, en, desde celulares, porque las aplicaciones requieren mucho peso. Entonces, eh, entonces no nos vienen con todas las herramientas completas como, como las encontramos en internet bueno continuamos trabajando eh, desde nuestra imagen y por ahora vamos a, a guardar nuestra imagen en una calidad normal para mm, trabajar eh, para poderla aprovechar la velocidad de internet que tenemos en este momento Bueno, cerremos esta parte y final finalmente, finalmente tratemos de, de terminar de mejorar nuestras imágenes. Bueno, una vez ya tenemos esto, vamos a tratar de reajustar nuestra fotografía a las dimensiones que cualquier plataforma nos esté solicitando. Muchas veces nuestras fotografías deben tener medidas muy específicas, como pueden ser 800 píxeles. Entonces, si nosotros teníamos nuestro trabajo, eh, nuestra fotografía inicial compuesta por 2014 píxeles, ahora vamos a reajustarla a 800 por 800. Nuestra primera eh, movida, nuestro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cómo, cómo vamos a redimensionar esta imagen. Entonces, es necesario darnos cuenta si tiene eh, activado o desactivado este, este candado en la, en la parte de reajustar para poder trabajar. Si nuestra, si nuestra medida solicitada es cuadrada, como en este caso 800 por 800, es muy bueno bloquear las proporciones. De esta manera, si nosotros le damos 800 píxeles a un lado... el el programa va automáticamente a reajustar a 800 píxeles también la unidad de medida lateral. Si nosotros desactivamos este candado, podríamos trabajar medidas diferentes, 700 por un lado, 800 por el otro y nos damos cuenta que la fotografía comienza a deformarse, es por eso que es importante estar atentos a, a esta unidad de medida o a este candadito que aparece aquí que nos bloquea las proporciones tanto superior eh, tanto horizontal como vertical bueno si quisiéramos que nuestra fotografía fuera de más grande como en algunos casos nos solicitan una fotografía de dimensiones diferentes en este caso podríamos trabajar eh, una fotografía un poco rectangular deberíamos entonces no reajustar sino recortar, hay una diferencia muy importante entre las dos entre las dos opciones reajustar es redimensionar la imagen, o sea, agrandarla o achicarla, pero conservando eh, la misma distancia desde la parte superior de nuestra mochila hasta la parte superior de la fotografía y así mismo con todos los extremos esto, reajustar es redimensionar o cambiar el tamaño de nuestra imagen y recortar es cambiar, el, ta es cambiar el, el tamaño de nuestras imágenes y eliminar partes de la fotografía que no nos interesa o que no sean necesarios. Si miramos eh, la, la información que tenemos acá y nos solicita un, nuestra página o nuestro diseñador o quien sea que con quien estemos trabajando nos solicita una unidad de medida diferente no cuadrada sino horizontal entonces es importante recortar la imagen a las dimensiones que se necesitan supongamos que en una página nos, nos solicitan una, una fotografía que no sea cuadrada sino horizontal horizontal, <coughs> eh, rectangular y horizontal y nuestra fotografía está de 800 píxeles por 800 entonces podríamos redimensionar nuestra imagen recortando la parte superior y la parte inferior de nuestra imagen. Digamos que nuestra, nuestra solicitud es de 700 píxeles, igualmente la parte superior es la que dicta el tamaño de la imagen. Reafirmamos esta información pulsando aplicar. Y luego cerramos nuestro, nuestro panel de recortar. Es importante, quisiera darle... Eh, Quiero re, eh, hacer hincapié en esta parte, porque si nos damos cuenta, el programa tiene un pequeño defecto. Miramos que nuestra imagen está compuesta por 800, de, en 800 por 800 píxeles, tanto horizontal como verticalmente. Si nosotros quisiéramos cambiar esta, esta información y vamos a trabajar con, 700, eh, con un formato horizontal de 800 por 720 píxeles, nos damos cuenta que el cuadro delimitador está mostrándonos el área que va a recortar. Reafirmamos a esa información pulsando Aplicar y el programa ya lo hizo. Sin embargo, nos damos cuenta aquí que vuelve a cambiar la información de los píxeles. No es necesario pulsar nuevamente Aplicar. El computador cree que vamos a hacer un segundo recorte, pero una vez pulsamos este botón es necesario no volver a cambiar la información ni tampoco volver a presionar este botón. Por eso que una vez pulsamos aplicar, debemos inmediatamente cerrar en nuestro panel de recortar para que no hayan unos cambios eh, que, no, que no tengamos en cuenta, que no tengamos presupuestados o que no hayamos eh, deseado realizar en nuestra imagen. Bien, entonces esto nos permite trabajar ya con nuestra, nuestras imágenes podríamos ya guardar de una vez este tipo de fotografías. Ya le cambiamos la temperatura, le cambiamos el tinte y subimos el color de nuestro, de nuestro producto de tal manera que <coughs> podemos darle más, más vitalidad a este trabajo. Entonces, bueno, vamos a a guardar esta fotografía y la vamos a comparar con la que teníamos inicialmente para que podamos mirar <coughs> eh, bien, vamos a comparar nuestras fotografías entonces mientras, mientras el computador termina de hacer mientras el computador termina de guardar nuestra fotografía, vamos a esperar para observar y, contra, eh, y comparar los resultados finales. Bueno, Gustavo, mientras termina de, de guardar la imagen, Laura Santos nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber cuántos píxeles son recomendados para subir fotos a redes como Facebook. Pero entonces, antes de esta pregunta, yo quiero que tú nos expliques qué es un píxel y ahí sí le damos respuesta a, a Laura. Ok. Eh, bueno, qué gusto, Laura, que estés <ríe> siguiendo nuestra nuestra plataforma de artesanía y en este caso artesano digital nos alegra mucho de que de que nuestros temas que te sean de, de interés y para todos los artesanos que nos siguen en nuestras redes sociales bien eh, pixel es la unidad de medida que compone cada fotografía en una pantalla digital eh, cada pantalla está compuesta por millones de puntos eh, Millones de bombillos micro pequeños, por decirlo de alguna forma, que cambian de color según la información de la fotografía. Entonces imagina un semáforo y tiene tres colores, ¿cierto? Porque la, la luz en, en, un, en una pantalla está compuesta por, por tres colores básicos, el, el rojo, el, el, el, el verde, y, y eh, perdón, el rojo, el verde, eh, mira esta parte de aquí no, no permite, perdón, aquí cerramos nuevamente esta, esta otra, ah, perdón, estaba con, el, con nuestra, nuestro pixel, entonces la, la luz se compone por el rojo, eh, el verde y el azul, que son los, los colores básicos que que juntándolos pueden darnos la gama de color infinita que nosotros necesitemos. ¿Sí? Entonces, imagina un semáforo, tiene tres, tres colores, pero bueno, eh, en este caso el amarillo, el rojo y, y, y el verde. En, el, eh, en las pantallas tiene el amarillo, el rojo y el azul. Ahora imagina mil semáforos uno tras otro, arriba y abajo de, del primer semáforo. Si nosotros eh, solo solo encendemos eh, algunos, foto, eh, algunos, algunos bombillos rojos eh, en forma de un círculo, eh, podríamos ver a la distancia la, la forma que quisiéramos ver. Asimismo, es como funcionan eh, nuestras pantallas. Se componen de millones de semáforos, por decirlo de alguna, de alguna manera. Y las... La cantidad de, de, de píxeles determina el tamaño de nuestra imagen. La, la unidad de medida recomendada para nuestras redes sociales, pues nos las dan nuestras mismas redes sociales. Hechos eh, mismos, cuando nosotros tratamos de, de subir una fotografía, eh, nos, cuando vamos a intentar subirla, siempre aparece eh, un cuadro de diálogo que nos dice que es cuál es la información que, cuál es el tamaño que más recomiendan para poder subir esa imagen. Sin embargo, eh, podríamos decir que un, un tamaño estándar para visualización en imagen, eh, en, en algún monitor, debería ser de 1024, 1024 píxeles. Ese es el tamaño más recomendable para obtener la información necesaria. Eh, y suficiente tanto de color y de textura bien entonces ya guardamos nuestra fotografía eh, nuestra fotografía original con el tamaño que nosotros quisiéramos ¿Sí? espero que haya quedado clara la, la información y el concepto sobre los píxeles y sobre las dimensiones para nuestras redes sociales bien Entonces, vamos a tratar ahora de trabajar, de hacer un mismo ejemplo de nuestra fotografía, pero con un fondo negro. Eh, así que vamos a tratar de abrir ahora otra fotografía. Ok. Pero ahora con un fondo negro que nos permita eh, contrastar también, re, eh, resaltar nuestro producto. Entonces, algunos productos se ven bien en fondo negro, otros productos se ven bien en fondo blanco. Así que es bueno siempre hacer pruebas en, en, en diferentes fondos. Vamos a, a retomar entonces mmm, a... A, re, es? a reafirmar nuestra, nuestras opciones de, de trabajo y recordar los mismos pasos que hicimos con el fondo blanco y compararlos cómo se comportarían con una fotografía de color negro. Entonces, vamos a el primer paso, recortar nuestra imagen para hacerla un tamaño adecuado a lo que necesitemos. En este caso tenemos que recordar que nuestra, nuestra línea derecha, nuestra línea del costado izquierdo y nuestra línea de la parte superior son quienes dictan desde donde parte el recorte de nuestra imagen ¿Sí? por eso las arrastramos hacia donde nosotros consideramos debería iniciar nuestra fotografía una vez ubicamos nuestras líneas iniciales procedemos a a desarrollar a, a, a, a darle nuestra, nuestras dimensiones 2600 píxeles en este caso o podríamos imaginarnos la dimensión cerrando también nuestras líneas y comparamos las unidades de medida vertical y horizontal entonces nos damos cuenta que la la, la menor medida podría ser 1627 píxeles así que vamos a tratar de de poner esa misma unidad de medida en los dos en los dos cuadros, para que tengamos una, una imagen perfectamente cuadrada. ¿Sí? Y pulsamos aplicar para reafirmar dicha dicha información. Recuer, recuerden que no debemos aplicar eh, pulsar nuevamente este botón de aplicar, sino que tenemos que inmediatamente cerrar nuestro panel de recorte. Así nuestra fotografía quedará con las dimensiones que nosotros deseamos y no con unas dimensiones que sugiere la página web. Bien, entonces, habíamos dicho que vamos a... Nuestra primera parte es cambiar la temperatura de la imagen. Recordemos, la temperatura es el color... Eh, al cual se van acercando las fotografías una vez o, o digamos con, con la teniendo en cuenta el clima de nuestra, del día o de la luz en la que se está tomando dicha imagen si el día es muy nublado si el día es, está lluvioso nuestras fotografías van a, a tomar un tinte muy azul o muy verde porque la incidencia de la luz sobre nuestras imágenes eh, va a ser un tanto, un tanto oscura debido a, a, a la cantidad de nubes que puede tener el día, entonces la temperatura está muy ligada a el color triste o, o alegre de nuestra fotografía subimos en este caso, el día que se que se tomó esta fotografía, era un día muy, muy lluvioso, por eso la fotografía tiene un cierto matiz verde y muy virado al azul, porque la luz con la que capturamos la imagen era producida por un día muy nublado, así que le vamos a subir un poco la temperatura y contrastamos con un tinte, lo vamos a hacer el tinte lo vamos a oscurecer un poco si lo llevamos al extremo izquierdo nos damos cuenta que lo que nos matiza la imagen hacia los lados de los rojos púrpuras y si lo llevamos al extremo derecho nos va a virar la imagen hacia un tono verde así que debemos desarrollar esa sensibilidad eh, en nuestras fotografías a través de muchos, de mucha práctica y le vamos a, dis, eh, a entrenar nuestro ojo para que para que podamos distinguir hacia dónde debemos dirigir nuestros nuestros punteros en este caso aumentamos la temperatura a 20 puntos y, y disminuimos nuestro tinte a 10 puntos ¿Qué pasa si comparamos nuevamente y dejamos nuestros valores en cero? Nos damos cuenta que esa es la, la fotografía original. Si, si la comparamos y volvemos a, a poner nuestra información, nuestros punteros en los recomendados, nos damos cuenta cómo la fotografía de, empieza a destacar nuestro producto. Muchas veces la, las personas no, no son conscientes de este tipo de, de, de colores que, que afectan nuestra imagen porque no la miran con detalle. Y las personas que ven por primera vez nuestra, alguna fotografía de nuestros productos pueda que no encuentren ese elemento... De, de, de interés para que le den un like o, o que compartan nuestra fotografía y se pierda una oportunidad de venta. Es por eso que es bastante importante, eh, es bastante importante trabajar con mucha paciencia el tema de, de la edición fotográfica. Bien, una vez trabajamos la temperatura y el tinte, Volvemos entonces a cerrar ese panel y abrimos nuestro otro, el siguiente panel que contiene los, las herramientas necesarias, el panel básico. Aquí encontramos nuestro brillo, nuestro contraste, nuestra saturación, nuestra nitidez. Entonces tenemos que aumentar el brillo, el brillo de nuestra fotografía y aumentar el contraste. Entonces, el brillo, pues, es, es eh, la cantidad de, de luminancia que tenga nuestra fotografía. Eh, si, si, lo, si lo llevamos a, a un extremo izquierdo o si lo llevamos a un extremo derecho, nos damos cuenta de, de cómo se comporta el brillo y, y cómo podemos aprovechar dicha herramienta para nuestra, nuestra conveniencia o para resaltar nuestro producto. Yo creo que con cinco puntos estaría bien trabajar en este, en este caso de esta fotografía. Ahora vamos a mejorar un poco el contraste. El contraste de estos colores. Esta sección de la fotografía. Con el fondo para que realce nuestro producto. Una fotografía tiene que tener una edición fotográfica con mucha paciencia, sin embargo, tampoco es muy aconsejable eh, que se lleven estos punteros a los extremos, porque ya se vería como una fotografía demasiado maquillada es importante hacer una edición fotográfica, pero tampoco debemos abusar de estas herramientas porque pierde fidelidad de la... nuestro producto pierde fidelidad y la gente puede notar que estamos vendiendo algo que solamente existe en una fotografía y no en la vida real. Lo importante de una edición fotográfica es rescatar información que no, que no fue, no fue tenida en cuenta al momento de tomar la fotografía, más no inventar información inexistente. Bien, entonces el siguiente paso es aumentar la saturación de color. La saturación es nuestra nuestra fuerza de color en dentro de, de dentro de una fotografía entonces la saturación va a entrar a, a resaltar más los elementos de los que esté compuesto los colores principales o los colores más llamativos que están eh, incluye eh, que se compone en nuestra fotografía hace un contraste mucho más fuerte entre el fondo y eh, nuestros colores de la mochila. Así que vamos a subir la saturación a 20 puntos y eso ya nos permite ver cómo es nuestra fotografía con una edición eh, una edición elaborada con, con tiempo y con paciencia. Bien, en este caso vamos a subir... A, a 90 puntos nuestra nuestra nitidez que es la herramienta que nos permite rescatar las texturas de nuestra fotografía, de nuestra de, de nuestra mochila. Bien. Entonces, una vez ya tenemos nuestros nuestros valores, procedemos a cerrar dicha eh, Dicho panel Bien Ahora volvemos a reajustar o a redimensionar Nuestra fotografía Volvemos a abrir este panel de reajustar Y tenemos aquí las dimensiones de las cuales está Compuesta nuestra fotografía 1627 píxeles Tanto horizontal como vertical en este punto, es donde tenemos, antes que guardar nuestra fotografía, tenemos que saber cuál es la dimensión que nos están solicitando en, que nos están solicitando en, en la página en la que querramos trabajar. Mi sugerencia es que se trabaje siempre con 1024 por 1024, que es como el tamaño estándar de las páginas web. Sin embargo, para celulares... Eh, las dimensiones pueden variar. En algunos casos se piden eh, 800 por 600 píxeles o en otros casos se pueden pedir mmm, 400 por 400. Entonces, es importante leer la letra, la letra pequeña que aparece en cada cuadro de diálogo de las redes sociales a las que querramos trabajar. Bien, entonces, nuestro ejemplo vamos a redimensionar la imagen a 800 x 800 píxeles, que es una unidad de medida muy conocida, muy estándar eh, en las páginas web y que nos permite abrir esa fotografía, guardarla con un peso eh, conveniente, moderado, para que la puedan previsualizar, los usuarios de nuestras páginas las puedan previsualizar sin ninguna demora. Bien, una vez ya reajustamos, simplemente tenemos que cerrar esta, este panel y ya quedará la fotografía con las dimensiones que nosotros queremos, volveríamos a guardar entonces nuestra imagen <coughs> y podemos en este caso eh, ya tener un segundo elemento, un segundo ejemplo de la imagen que estamos trabajando esperamos un momento a, a que el computador proceda a, a guardar dicha imagen ok entonces vez tenemos nuestras fotografías ya trabajadas vamos a a procurar hacer, a proceder a hacer una composición o algún collage de fotografía a través de la misma herramienta que estamos manejando el día de hoy okay. entonces vamos a tratar de revisar la fotografía que teníamos inicialmente y compararla con la fotografía que, que acabamos de editar. Para eso vamos a, a navegar en nuestra página y buscar en nuestro menú superior esta palabra, la palabra clash donde nos permite ver eh, los espacios en los cuales podríamos eh, incrustar las fotografías que acabamos de trabajar. Muchas veces, cada producto se compone de diversos elementos muy interesantes, como puede ser alguna cremallera, algún botón, alguna borla tejida, o el hecho de la misma puntada con la cual se elabora eh, ese producto en el caso de, la, de los tejidos, o en el caso de la madera puede ser alguna talla en particular, alguna esquina o algún aplique con algún metal. Eh, entonces, muchas veces es importante hacer un acercamiento a, esa, a ese elemento distintivo de nuestro producto. Y es por eso que a veces eh, realizamos el collage. Siempre es mejor tratar de dejar en una fotografía un solo elemento que sea quien protagonice la imagen. Sin embargo, cuando queremos que nuestros usuarios conozcan a detalle los elementos que componen nuestro producto, a veces sí es conveniente hacer un collage. No siempre se debe hacer. Eso lo dicta su experiencia. La experiencia que les va a dar el hecho de estar siguiendo constantemente sus redes sociales, la cantidad de likes o de veces compartidas eh, cada fotografía que ustedes suben eso les va a decir a, a, a cada persona cómo es que los usuarios les gustan eh, sus imágenes bien, entonces vamos a entrar, a entrar a esta parte del menú superior la parte del collage y vamos a escoger nuestra, nuestra nuestro collage, nuestra disposición de fotografías en este caso yo desearía tener, prefiero tener eh, esta disposición de cuatro fotografías que es muy conveniente para el ejercicio que vamos a realizar en este momento. Vamos a seleccionar si tuviéramos cuatro imágenes o podríamos tener tres elementos eh, o podríamos tener esta otra disposición. Así que ustedes pueden escoger la disposición que más les guste. Para este caso vamos a seleccionar esta de cuatro imágenes porque así podemos eh, realizar alguna comparación con las fotografías iniciales y las fotografías que quedan finalmente. Bien, entonces vamos a, a importar nuestras fotografías. <coughs> las dos que hemos trabajado. Eh, más las, las fotografías originales con las que trabajamos. Ok. Entonces, una vez hemos importado nuestras fotografías, podemos arrastrarlas hacia el lugar donde nosotros consideremos conveniente. Vamos a poner la fotografía negra final y la fotografía original. De igual manera vamos a poner la fotografía final del color blanco y la fotografía original y aquí podemos ver el resultado y cómo cada uno de nuestros productos realmente mejora considerablemente el color eh, si podemos comparar eh, la, los colores de la fotografía fotografía original en nuestra, en, nuestra, en nuestra imagen original, nos damos cuenta que la fotografía era un poco lúgubre, un poco triste, eh, los rojos no, era, no tenían la vivacidad que se necesitaba. Igualmente pasaba en el, en el color blanco. Después de la edición fotográfica nos damos cuenta que las fotografías toman cierto cierto protagonismo sobre el fondo y eso nos permite hacer que la gente de, guste más de, de nuestras de nuestra de nuestra fotografía bien así que vamos a, a eliminar estas imágenes por ahora para poder eh, mirar básicamente cómo se podría tener esto cómo se puede eh, componer nuestro collage podremos también utilizar otro tipo de fotografías bueno lastimosamente no tenemos más fotografías así que vamos a tratar de hacer eh, la siguiente la siguiente, el siguiente truco para poder eh, trabajar con Clash. Vamos a abrir nuestra fotografía original. ¿Recuerdan cuando les dije que era importante guardar la fotografía inicial? Pues bien, este es el momento donde podemos im abrir, importar la imagen que, que nosotros queríamos. Eh, a ver, abrimos esta imagen y nos vamos a hacer un pequeño acercamiento a, hacia la parte de las de las bordas para resaltarlo como un elemento como un elemento epa, bien. Pues aplicamos y ahora sí vamos a guardar bueno, y vamos a descargar nuestra imagen Vamos a, a descargar nuestra imagen y la vamos a, a llevar hacia la carpeta donde tenemos, tenemos el, el resto de las imágenes. bien Ahora también vamos a abrir otra fotografía, la fotografía de color negro y a esta imagen le vamos a recortar nuevamente para poder destacar una esquina o un detalle que sirva como un elemento que podamos eh, utilizar en nuestro collage. Bien, aplicamos nuevamente la, la información y vamos a guardar nuestra, nuestra imagen. Llevamos estas fotografías hacia, hacia nuestra, nuestra plataforma virtual y vamos a desarrollar un, nuestro collage. Bien, nos vamos, volvemos a nuestro panel superior y vamos ahora a importar estos. Estas fotografías, estos nuevos recortes de, de imágenes. Bien, entonces, volvemos a nuestra, a nuestra composición inicial y arrastramos las fotografías que queremos hacia, hacia el, el, la parte central de, de la imagen. Y nos damos cuenta que así podemos realizar nuestro collage bien eh. ok aquí viene blanco y de esta manera podemos hacer una composición blanca. En este caso solo teníamos esta fotografía de este elemento, es por eso que eh, no tenía... no son los elementos que más podríamos destacar. Eh, pero muy seguramente en cada uno de, de sus productos eh, podríamos trabajar más, más esquinas o más eh, puntos claves que tengan nuestro producto y que quisiéramos compartir con nuestros usuarios o con nuestros clientes. Eso lo, de, lo, lo tienen ustedes, cada uno por su cuenta. Gustavo, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te damos las gracias por hacer parte de nuestra estrategia Artesano Digital. Ok, eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que... Que los tips que se acaban de dar acá, pues sean de mucha utilidad para todos los artesanos. Y lo único que les puedo recomendar es que se necesita mucha práctica. Esto es un, no es de la noche a la mañana, parecido eh, Son años, a veces, de práctica para poder desarrollar un estilo. Entonces, ánimo y, y mucha práctica para todos y mucha suerte. Bueno, a todos nuestros asistentes también les damos las gracias por hacer de nuevo parte de nuestras charlas de nuestra estrategia de artesano digital. Recuerden que el próximo martes 25 de octubre tenemos otro webinar para que estén atentos en nuestras redes sociales, en nuestra página www.artesanidaddecolombia.com.com, .com, eh, para que estén pendientes de nuestra publicación y de esa misma forma puedan inscribirse como hoy lo hicieron a este webinar edición fotográfica destacando tu producto. Los invitamos también a que ingresen a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Artesanías de Colombia, y allí busquen la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV. Allí van a encontrar todas las charlas que hemos realizado desde el inicio de esta estrategia en el 2016, y de esta misma forma, esta charla eh, máximo el, el martes 18 de octubre la van a poder tener para que sigan practicando en la edición de fotografía y para que sigan ese camino de convertirse en un verdadero artesano digital. Recuerden nuestra cita 25 de octubre, muchas gracias por estar con nosotros, que tengan buen día.